Se tiran los pietos en el código cone bocones, pero no la ponen. Se tiran los pietos pie pie en el código cone bocones, pero no la ponen. Se tiran los pietos pie pie pie en el código cone bocones, pero no la ponen. Se tiran los pies. eso no doble cotao y la nota de una hey que me tiene alterado freno acción rápida combina con el coba volando plato los truchos en una goma yo la quería doblar pero se puso paloma frenan tirando y no fue de lo de goma frenan tirando y no fue de lo de goma frenan tirando y no fue de lo de goma se tiran los piedos Se tiran los pietos en el bocones, pero no las ponen. Se tiran los pietos en el bocones, bocones, pero no las ponen. Bocones, bocones, bocones, bocones, bocones. Bocones, bocones, bocones, bocones, bocones. Bocones, bocones, bocones, bocones, bocones. Bocones, bocones, bocones, bocones, bocones. pero son bocones no las ponen. Habla mucho lo que ven y hacen en los callejones, Para que no pongan huevos, los cartones son rabia, Acá de treinta y Al final son mis tan a lo que yo diga. Yo le doy saliva Dale frename ya lo que tú digas Si te vi pa que te pongo el viaje, que te cacho en la avenida Del nueve palomina una sola movida Roy en volando y chupila y te la ratilla Del nueve palomina una sola movida Roy en volante chupila y palomina, en volante, chupila y te la ratilla Se tiran los pietos Tienen con el bocones bocones pero no la ponen Se tiran los pietos Tienen con y bocones bocones bocone, pero no la ponen Se tiran los Pietos Haciendo una psicopatada uh -huh. Acento MC El que produce Familia 30 30.250 Chamber y yeah, el yeah. J Por los reyes y por por la